apoyar los chicos yo traigo una cosa muy chula que bueno una cosa que ya voy a muchísimas veces y tiene que ver con el canal de youtube el canal está creciendo estos días a un ritmo pasito a pasito pero un ritmo en condiciones hay mucho apoyo nuevo mucho usuario nuevo y mucho apoyo antiguo han vuelto al canal por eso eh, quiero recargar la plataforma que uso para hacer directos ya sé que podría usar YouTube y ya sé que para muchos eh, YouTube es una gran plataforma, pero yo uso Twitch para hacer mis directos por muchos motivos. Entre ellos es la facilidad a la hora de hacer directo. YouTube eh, tiene unos pasos que unos cuantos más de pasos a la hora de lanzar un directo que Twitch no necesita. Eh, la calidad, así yo puedo transmitir muy fácilmente en Twitch y se me queda guardado automáticamente y hay menos copyright que en Youtube. Eh, ¿Qué más? El tema de información, porque como ya sabéis, aquí hay una serie de paneles que podéis ver perfectamente vosotros y visitar donde doy mucha información sobre yo, sobre el streamer. Aparte de información de lo que me siguen, el Discord, que aquí tenéis para poder entrar al en Discord del canal y poder hablar conmigo. Y participar, que es muy importante, participar en los directos Todo, y aquí el talón de anuncio que yo voy anunciando Pues cosica, pues, no sé, mañana habrá un directo O hoy habrá un directo a tal hora Sobre el tema del Twitch Bueno, ¿qué suelo transmitir en Twitch? Sobre todo lo que suelo transmitir es un poquito de todo Ya que lo que es MMO lo suelo grabar y subir al canal Pero aquí lo que más suelo transmitir es Planner, un no vale shooter un poquito de todo, Shooter, MOBA y quiero transmitir series de juegos, así. ¿eh? Quiero acabarme de Evil Within, Resident Evil, Devil Within 2, lo que me propongáis. Por eso yo os invito a una cosa, que en los comentarios de este vídeo me digáis. Pues mira Killer, si te voy a seguir en Twitch y voy en Twitch. O mira Killer, no, me parece mejor que tramita en YouTube porque me va mejor por mi país o porque me gusta más YouTube. Okey, eh, ¿por qué no transmiten en Twitch y YouTube a la vez? Sobre este punto diré que no puedo puesto que estoy eh, en camino de ser partner de, de Twitch y en la cláusula de Twitch me prohíben hacer eso, aunque muchos streamers se lo, fa, se lo pasan por el forro de cojones y transmiten tanto en Twitch como en YouTube. Yo podría hacerlo, sí, pero estaría separando a mi audiencia y quiero centrar mi audiencia de los directos en un mismo canal, Twitch. Eh, también una cosa muy importante en Twitch es la gran participación que tengo yo como streamer con mis seguidores Aparte de ganar puntos que luego gastáis en sorteos que suelo hacer mensualmente Suelo sortear juegos, juego También podéis participar eh, creando clip de los mejores momentos del directo eh, Tengo que decir, tengo que hacer mención, mención que el Pro Creator Clip del canal es patando a cero es un chaval un usuario que me sigue y siempre crea clip de los mejores momentos eh, yo digo no ver Twitch no verme en Twitch implica perder momentos momento momento de risa perdero momento chachi como lo que voy a mostrar o como lo o voy a mostrar ahora vale un segundín Todo esto son clips creados en mi canal no por mí por mí he recreado 1 o 2, Los demás lo han creado los usuarios, sobre todo patando de cero que me ve aquí, que me ve en el canal. Eh, hay eh, clip muy bueno de risa y sobre todo, eh, porque yo soy muy malo, soy muy manco, muy malo jugando al playa 1 para el y, y entre otros juegos. Eh, y Lo que suelo hacer es que los mejores clips del mes los voy a editar y crear un vídeo de risa con momentos, memes y cositas así. Eh, por ejemplo, que podemos ver por aquí Vamos a ver alguno que sea de risa Que veáis que la cosa, la cosa mala A ver, que estoy, a ver, este mismo Vamos a ver si se escucha bien, ¿vale? es uno de ellos que se me va a la olla. Pero eso es más que es una forma de matar. Pero uno que sí que dice, Es hay que ser muy malo, muy malo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira, mira, mira. Me pillo. No, no, no, no. Me cago en tu puta madre! ¡Ah! ¡Se, va ¡Se va a parar el coche! ¡Se va a parar el coche! No, estoy tirado al suelo. Se va a parar el coche. No, no. Aquí, si la moto de la calle no deja, podemos ver cómo, debido al genial sistema de mapeado del Player no pues el coche se me paró en seco cuando no tenía que hacerlo y eso causó pues, mi... mi desastre, pérdida del equilibrio y mi casual caída al suelo. Son dos ejemplos eh, que podemos encontrar, ¿vale? Son ejemplos que podemos encontrar eh, aquí ¿Yo qué voy a hacer? ¿A qué me comprometo yo? A hacer cosas como estas Vamos a ver que lo encuentre Un segundín que lo encuentre y yo lo muestro, ¿vale? Que lo encuentre y lo muestro para que veáis ¿A quién me quiero yo comprometer con los mejores clips creados en el canal? Un segundín, es eh, que lo tengo por aquí porque yo estoy en desastre y tengo que... De hecho estoy haciendo esto sin editar, ¿Vale? ejemplo, mira, aquí tenéis dos do ejes muestras de lo que os quiero traer a YouTube con los clips creados en Twitch. Ahí va, este uno, ¿eh? Si sí, va lento, porque no sé por qué fue así. El juego no me solía así. pasó aquí aquí lo que pasó es que ese me mató pero a mí antes de matarme le sorteé una piña una granada y el tío se la comió y murió dándose dándole un beso de despedida a la pared a la fachada otra muestra y ya con este acabamos ya la muestra todos son siempre que juego solo o acompañado vale puedo solo jugar jugar con mi primo marvelín o con nintendero este no tiene desperdicio, no este es muy malo Lo están buscando, lo están buscando, sabes? Están por el detrás de mía Una, una, una mierda la vallita entramos otra vez bueno ya veis que soy más malo soy malo malo de cagarse de lo malo que soy soy más malo que pegar un padre con un cárcel sudado después de recorrer una maratón pero bueno son momentos épicos momentos los que tengo otros mejores no los voy a enseñar todos Luego hay clic creado jugando a Ion Y jugando a otro juego Por eso, lo que mueve de Twitch es la interacción Con el con el, el con el espectador, con quien me ve Y bueno eh, El tema es que Seguirme es gratis Es seguirme es gratis O llega automáticamente un correo En cuanto yo empiezo un directo O si me siguen en Twitch Lo suelo anunciar con, con Adelanto O en Facebook eh, Luego suscribirse si conlleva una paga Un un pago de cada vez que te suscribí. Pero bueno, si tienes Amazon Prime, puedes hacerlo con tu cuenta de Amazon Prime. A lo que voy, a lo que quiero ir y no me quiero desviar del tema, es que por favor, hago mucho directo, hago directo diarios, de lunes a jueves, de lunes a viernes y dependiendo, pues, hacer directo. Quiero dejar el canal de YouTube simplemente para vídeos y tweets simplemente para directo, pero no quiero jugar solamente a Play of the Ground. Quiero jugar a muchos otros juegos. Quiero que vosotros me digáis, killer, juega a este. Pero que no me lo diga uno. Que haya debates. Que haga ya eh, interacción. Que os ponga un sitio, que me tenga que haber mmm, que me tengáis que hacer comerme la cabeza para decir, leche, me han pedido entre 20 que haga esto. que a lo mañana o pasó. Quiero a interacción. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer en plan Twitch. Quiero crear una comunidad muy grande de apoyuelos de gente que me siga y echa una muy buena risa y tengo muchos juegos que sortear entre todo lo que me veáis a diario. Por eso, un fuerte like, seguirme en Twitch, compartir el vídeo, hacérselo saber a todo el mundo que quiere estar en Twitch, que va a dar fuerte y decirme qué juegos queréis ver en el canal, aparte de lo que ya sabéis, e Ion e Tera, y Playa Unknown y cosas así. Por cierto, este verano vienen series nuevas muy deseada, ya veréis sin más gracias por haber visto un fuerte like un fuerte abrazo para todos suscribiros seguirme por las redes sociales lo que siempre soy, lo que decimos todos los youtubers pero más que nada para que nos sigáis y estéis al loro del contenido que subimos con mucho cariño y con mucho aprecio hacia vosotros nuestros espectadores lo que hace que un canal crezca por eso os lo recordamos mm, recordamos y os, y os recuerdo yo que nos sigáis por todos lados para que estéis al loro de lo que ocurre en el canal de parte mía para vosotros. A vosotros, pero queda más, más de pueblo. Así que me voy. Adiós.